Enlojece, que, que quede claro, que te quede claro, negro Sabe que la quiero, tú eres mi modelo Por ti yo me muero, dime qué hacemos Sabe que la quiero, tú eres mi modelo Por ti yo me muero, dime qué hacemos Y yo me voy a fuego, afuera tan nublado me tienes orientado. Tu cuerpo Vamos es una magia y que yo quiero ser tu mago El mariseo, cuando baja los focos ella borrachita y yo loco Vamos pa' tu casa, tu cuerpo yo lo toco, te como rapidito y te a poco Sabes que te quiero, eres mi modelo Por ti yo me muero, dime que hacemos Sabes que te quiero Quiero ser tu rochito porque tu novio es un Sabes de dónde vengo y sabes pa dónde voy No me importa el mañana, vamos a juntarnos hoy El mismo que nada antes, hoy día también lo soy y es así, no me fui, tipa pa ti, no soy Gil Si se meten con nosotros, le metemos un tip es así, no me fui, tipa pa ti, no soy Gil Si se meten con nosotros, le metemos un tip Y si se meten con nosotros, le metemos un tip si se meten con nosotros, le metemos un ti.